...estamos con el grupo La Rueca, con R... ...una palabra bien fuerte de San Pedro de C, que nos La Rueca, vamos a conocernos... ...Vitorina, Vitorina... ...cuánto te costó el pañuelo... ...a mí no me costó nada... ...me lo regaló el tendero... ...era de la sierra la bella serrana... ...era de la sierra y en la sierra andaba... Prendí burro, prendí burro, prendí burro de ramal. Prendilo, prendilo bien, prendilo, prendilo mal. ¿A dónde lo tienes el amor, morena? ¿A dónde lo tienes en Sierra Morena? Amores tenía trece, se me casaron doce. De uno que me quedó, dice que no me conoce. Era de la sierra la bella serrana, era de la sierra y en la sierra andaba corrido. Pide la niña, corrido se le ha de dar para que pides corrido. Si no lo sabes bailar, gotas de agua, traigo al pelo, gotas de agua, macarenón. Dice que no nos queremos, porque no nos visitamos, La visita son de noche, para los enamorados, gotas de agua, traigo al pelo, gotas de agua, macarenón. ...todos los oscureceré, ...ando por ver si te veo... ...porque tú solita eres... ...el jardín de mis recreos... botal de agua, traigo al pelo... botal de agua, Macareno... ...toma ya... ...como decía, estamos con La Rueca... ...en San Pedro de Zeque, en Zamora... ...y estamos aquí con Kili... ...que es el, el portavoz del grupo... ...es la primera vez que tenemos en nuestro programa... ...me gustaría conocernos un poco, cuéntanos... La historia del grupo Kili? bueno pues eh, nuestro grupo eh, se, se empezó a, a funcionar a raíz de, de unos cursos que hicimos de baile hicimos dos cursos eh, en dos años sucesivos y a partir de ahí con ocho bailes que sabíamos bailar pues nos fuimos por los pueblos a, a, a, a, a, a enseñar lo que nosotros habíamos aprendido y ahí empezó eh, el grupo a, a funcionar más o menos y, eh, y a raíz de ahí eh, ha, te, ha tenido varias transformaciones, eh, los componentes han sido eh, muchísimos porque, claro, unos los han dejado, otros... Eh, pero bueno, aquí estamos eh, funcionando, que eso es lo importante, y que no se nos termine el grupo. Has dicho que con ocho bailes os lanzasteis por ahí por los pueblos, ¿no tenéis miedo a la muerte? La verdad es que estábamos en tensión todos... Teníamos una preocupación encima que vamos, <ríe> pero fuimos valientes. Dijisteis que hicisteis dos cursos, ¿dónde? Eh? Sí, aquí, aquí. y profesores sí, sí, a que enseñara. Y, y nos hicimos dos cursos aquí y un año aprendimos cuatro bailes. El año siguiente aprendimos otros cuatro y con esos cuatro era el repertorio que teníamos. Hacíamos luego también algún, alguna canción que la aprendimos por nuestra cuenta ya. Y, ...y con eso pues nos lanzamos a, al ruedo. Oye, tenéis también, veo que cantáis, tenéis una... Sí, bueno, un es grupo. que hemos evolucionado mucho, ¿eh? ...desde que hemos empezado, que fue en el 2002... ...hemos evolucionado mucho, lo mismo a nivel de bailes... ...que a nivel de, de música... ...ahora está, nuestro grupo compone ciertas canciones también... ...grabamos un disco hace un, unos años, hace pues... ...cinco años o así... Y, eh, y eh, bueno, pues ha evolucionado todo eso pues en, en lo que tenemos ahora. ¿Cómo fue ese principio, esa inquietud de decir, queremos aprender a bailar? Si te digo la verdad, a mí esto era una cosa que ignoraba completamente. Yo, no es una cosa que yo lo, lo haya vivido desde niño o tal. F surgió a raíz de unos amigos que empezaron haciendo un un curso de gaita en Zamora, y entonces, eh, a raíz de ahí, eh, él eh, aprendió a tocar la gaita, y yo dije, bueno, pues entonces yo tuve que aprender a tocar dulzaina para tener dos instrumentos, y así fue. Y así fue, y poco a poco... Y poco a poco, pues, eh, y, eh, continuamos haciendo cursos, eh, yo estuve, pues, 16 o 17 años en la escuela de folclore, y por ahí. Y, eh, y bueno, y todo ha, ha evolucionado de esa manera. Todo esto me has dicho, ¿hace cuántos años comenzó esta aventura? Los bailes en el 2002, pero la música todavía mucho antes. En el 94 posiblemente, hombre. Bueno, ya conocemos el origen del grupo. Poco más adelante vamos a ir conociendo más detalles, vamos a entrar en detalles sobre todo lo que nos ha contado. Seguimos. Provincia Zamora, partido de Benavente, hay un pueblo muy hermoso, nombre San Pedro del Ceque, debajo del puente de la carretera, debajo del puente llora una morena. Porque la olvidé que llora porque la quieran, debajo del puente llora una morena. Debajo del puente de la carretera. Mi son prendieron. sin delito ninguno, a muerte lo sentenciaron debajo del puente y de la carretera, debajo del puente y llora una morena. Por tu calle voy entrando y me va Pelo. quiero entrar y no me dejar, quiero salir y no puedo, debajo del puente de la carretera, debajo del puente llora una morena. Calle grande, calle grande. Cuántos paseos me debe, cuántas veces he pisado, la sombra de tus paredes, debajo del puente de la carretera, debajo del puente llora una morena, no llora porque la olvidé. Debajo del puente y llora una morena. Debajo del puente y de la carretera. ¡Toma ya! A ver, Kili, vamos a hacer recuento. Tenéis el grupo de bailes. Sí. Tenéis dulzaineros. Sí. Y tenéis también un pequeño grupo con guitarras, cantantes sí. y pequeña percusión. Me decís que habéis grabado un disco. Ese disco. Supongo que es de, de música, lógicamente. Sí. <risa> no a ver un disco de bailes. Sí, sí, sí. Eh, el, el disco eh, esta, es una recopilación de los eh, de los, las canciones que hemos eh, tenido nosotros aquí. Que yo tengo particularmente, tenía una tía, una tía mía, que murió con 100 años cumplidos y eh, hoy tendría 110 años. Eh, murió con 100 años, pero a nosotros nos dejó... Un, un legado inmenso de, de bailes tradicionales y música, sobre todo música, que nos cantaba en la cocina, a la, a, a la, al lado de la lumbre, eh, y precisamente el disco se llama Al calor de la lumbre. ¿Y son las canciones que sí, cantaba tu tía? que cantaba mi tía, que nos las enseñó a nosotros, mm, añadimos algunas otras más, pero bueno, la raíz fue esa. Qué nos bonito, llamamos. qué interesante, qué... qué sí... Qué... ...que folclórico, que bueno, tradicional... Eh, no, no, la verdad es que la tía de la que estamos hablando... ...era una persona eh, que irradiaba eh, música y era muy feliz... ...nos transmitía la felicidad y estábamos encantados con ella... ...y este legado que, que os ha dejado, qué bien... ...pues sí... Eh, ...luego me decís que también tenéis eh, canciones que vosotros hacéis... Sí, nosotros hemos hecho... Eh, la J que hemos, que hemos cantado, esa la, la hemos hecho nosotros en el grupo y tenemos otra otra otra canción ya también preparada que no la hemos cantado ni eso, pero bueno, está en el horno todavía. En el horno. Sí, pero bueno, está ahí y, eh, y estamos en eso. ¿De dónde sacáis la inspiración para los temas que, emple que empleáis en las letras, por ejemplo? Eh, bueno, yo, eh, una de las, de la última canción, está inspirada en la despoblación de los pueblos. Es un tema interesante, ¿verdad? Es que está de la actualidad. ¿Cuántos sí. habitantes quedan en San Pedro de Ezeque? Pues ahora mismo estamos eh, 450 o así, no somos más... ...450 en Nos su máximo esplendor que más o menos que llegó a tener... ...en el esplendor del pueblo 1400 estuvo... ...1400... Sí. ...o sea, faltan mil... ...faltan mil, falta mil, sí... ...es una pena... ...de los que están aquí... ...viven en el pueblo... Eh, somos de distintos pueblos... ...ah, vale... Eh, en principio, eh, el grupo se empezó a formar... ...con la gente que estábamos aquí... ...pero bueno, luego fuimos adaptando... Eh, gente de otros pueblos... ...que se iniciaron en el... En, el, ¿El en la escuela en la escuela de folclore de aquí de Camardana ah. y, eh, y a raíz de ahí, bueno, pues eh, fuimos incorporando gente y ahora mismo, pues somos un abanico de, de personas de distintos pueblos. Bueno, pues interesante, interesante, siempre conocer grupos nuevos, siempre ver cómo, cómo funcionáis y cómo la, la tradición se sigue manteniendo. Sí. La gente se va, pero la tradición se queda. Después seguimos un poco más. Aparte de lanzaros a los pueblos con aquellas primeras ocho danzas que sabíais, ¿qué más hacéis? Pues en el grupo, pues hace unos años, eh, no, no queríamos que, que fuera solamente lo que es el baile. Entonces, eh, yo fui a hacer un, unos cursos de guitarra a Benavente. ...y a raíz de ahí... Eh, ...lo enfoqué todo... ...hacia eh, la misa castellana... ...y empezamos a hacer misas castellanas... Eh, ...es otra faceta que hacemos también... ...hacemos rondas... ...también... Eh, ...todos los años hacemos una ronda... ...aquí en el pueblo... Eh, ...invitamos a todo el mundo a sopas de ajo... Eh, ...a sopas de patatas... ...a sopas de patatas... ...hay que apuntar el día... <ríe> ...sí... ...es en diciembre... Ha ...y hacemos un certamen de villancicos... ¿Se eh, tratan de villancicos de un de local tradicionales, o comarcal, sí. sí, no, de todos, funciona. de todos los conocidos, de todos los villancicos que se conocen. Pero los cantáis vosotros, los villancicos. Los cantamos nosotros, y pero. invitáis a alguien? ¿Cómo? ¿Invitáis a gente a que venga a cantar? También, también, sí. También, sí, sí, sí. sí. Eh, hay otros grupos que, que vienen también. Y eh, hemos involucrado a los niños también para, para que las madres también eh, participen en eso. ...y también cantan varios y con los niños... ...y bueno, pues es eh, una manera de tener algún tipo de actividad en, en el pueblo... ...porque nos Así estamos vamos, despoblando. Nos aburrimos. Oye, las rondas, las rondas las hacéis espontáneamente o, o por encargo... ...no, las rondas las llevamos preparadas... Eh, ...tenemos canciones de ronda... ...que vamos cantando en los balcones eh, de, la, de las casas... ...y no nos tiran nada... ...no nos tiran nada porque es de noche... Claro. <risa> Ni, billete, pero, ni billetes, ni nada. Pero a la gente le gusta, ¿eh? A la gente le gusta y a nosotros más. Así que, pues, bueno, pues es eh, otra de las actividades que hacemos también. Y hacer misas castellanas. Abarcamos un poco. Misas castellanas, por ejemplo, si alguien se quiere casar y quiere que le canten una misa castellana. Sí. Nosotros ¿no dispuestos. Nosotros eh, eh, hemos hecho muchas bodas. Eh, entonces, eh, acompañamos a los, a los novios hasta la puerta de la iglesia. Bueno, primero. Eh, de la novia a casa del novio y del novio a la casa, o sea, la puerta de la iglesia. Luego ahí cantamos una canción de entrada y a la salida le cantamos la otra canción, que es, es la misma, pero con otra letra diferente, una cuando entra antes de casarse y la otra cuando sale ya ah, claro, pues la, la situación es otra ya. Es, es diferente. <risa> y luego la entrada todavía no se puede arrepentir. Se puede, se puede. <risa> y después y luego también, ya, pero no puede atrás. Y luego ya pues bueno, pues eh, hacemos la misa. Eh, ...quien nos contrate la misa también, hacemos la misa... ...y luego ya pues de remate le hacemos el baile de boda... ...que hemos hecho, que hemos hecho hoy ahí... ...que precisamente es un, es un baile de honor que se le hace a los novios... ...y por eso se llama baile de boda de una mente. Entonces eh, para encontraros a vosotros... ...si alguien quiere que le cantéis la boda... ...que tiene que hacer venir al pueblo... ...o tenéis alguna manera de contactar. Bueno, tenemos un, una página que eso está Nuria... ...que nos puede decir eh, Nuria. ¿Dónde está Nuria? Nuria, pues que venga Nuria, Ven acá Nuria que y nos puede a... decir la página que, que bueno, tenemos Nos pueden buscar en Facebook, tenemos página en Facebook y a través de ahí pueden contactar con nosotros ¿Qué que el grupo Las Ruecas, San Pedro sí, de Ceque. Sí, sí, sí, busca un grupo Las Ruecas, San Pedro de Ceque en Facebook y ahí salen cositas nuestras ¿Subir muchas cosas a Facebook de lo que hacéis? Sí, sí, vamos subiendo de vez en cuando lo, las próximas actuaciones, cosas de lo que, hemos, lo que vamos haciendo también, ponemos vídeos, sí bueno, pues ya sabéis, Grupo La Rueca de San Pedro de Ceque, en la provincia de Zamora, cerca de Benavente. Nosotros, como ya les conocemos, volveremos a, a estar con ellos, a que nos enseñen lo que van haciendo. Y vosotros, pues seguid con el bien el programa. Hasta ahora.